Hola, ¿cómo actuar de manera profesional en una entrevista? Actuar con profesionalidad es hacerlo de forma adecuada al lugar de trabajo y hacer que la empresa y los demás confíen que es capaz de desempeñar las funciones del puesto. Actuar con profesionalidad en una entrevista demostrará que es de fiar y contribuirá a crear un clima de confianza entre usted y su entrevistador. Aunque es esencial ser profesional en las entrevistas, también lo es ser un, uno mismo y mostrar su personalidad. Las empresas siempre buscan a alguien que encaje en su equipo y que ofrezca algo único. A lo largo de la entrevista, es posible que le pregunten sobre algo que no conoce o no entiende. Recuerde que no pasa nada por ser sincero o pedir más aclaraciones durante la entrevista. La honradez es importante para demostrar a la empresa que se es digno de confianza y la falta de honradez siempre es detectable. Sin embargo, es posible que sea demasiado sincero en una la entrevista. Las empresas intentarán que se sienta cómodo para que recuerde que no son sus amigos y que están aquí para evaluar su idoneidad.